hacer un poquito por lo que a ustedes eh, les llame más la atención un poco eh, y no del guión que yo vaya extrayendo o de lo que leíste que te resonó especialmente así okay, ¿vale? o sea que introduce tú si quieres pues yo por la cuenta que me trae este, me encantaría empezar por el punto de cuál es el momento ideal o como madre como docente o como consejera, ¿no? Porque mi hija me pregunta en qué momento voy a tener mi móvil, ¿no? Por ejemplo. 10 años, ayer, para no ir más lejos. Y, y claro, su hermana, que ya tiene 15 pues fue muy, como muy normal, o por lo menos consideramos que ese fue su, el momento de cuando a su hermana se lo regalamos con 13 años, bueno, Instituto, para nosotros fue como una etapa de, bueno, vale. Además, también viendo la individualidad de cada uno, porque a pesar de ser dos hijas sí, de la misma madre, del mismo padre, Nadie de la no misma viven. unidad familiar, no Claro, entonces, no esta es la tesitura en la, que, en la que te ves, ¿no? De realmente, ¿cuál es la respuesta que le tengo que dar? ¿Que tiene que ser la misma la hermana? ¿Que yo, como por ella, incluso en su entorno, amistades, ¿no? Que además regalan sus amigas, tienen teléfono, que les regalan sus padres en un momento dado de 400, 700, no sé cuántos euros. Y, y, y para ella es como muy normal, ¿no? Es como, joder, si le puedes regalar de 400, mamá, y, y es que además tiene tres cámaras y es que. Y es una, una tesitura bastante difícil para uno, ¿no? La sensación de... No es tan solo eh, de, de lo que hablamos, del de, de dinero, pues porque para mí, hoy por hoy, eh, tenemos otras prioridades más importantes. Un teléfono de 400 euros, porque qué? ¿Por qué un teléfono? Ah, pues no, porque quiero estar conectada contigo y con papá cuando no esté con ustedes pero si siempre vas a estar acompañado de un mayor, Caldena no vas a estar moviéndote solo con tus amigas no, porque cuando mis amigas se conecten o cuando mis amigas llamen a sus madres, yo no te voy a llamar a ti pero ¿para qué? esa es la tesitura la que yo, por ejemplo, me encuentro ¿no? la sensación de y bueno, con respecto a, a los videojuegos en sí pues no, no es una cosa en la que ese es un ámbito de casa muy normal, no, no hay, de hecho. El otro día me llevé porque no le dábamos uso y, bueno, amigos que tenemos, y bueno le dan uso y demás. Pero lo veo también, ¿no? Estos amigos ya me dicen, ¿para qué le trajiste ahora estos videojuegos? Es dificilísimo, ¿eh? Y sobre todo nosotros que, que venimos de otra escuela totalmente diferente. Sin duda. Entonces ahí es donde yo ahora mismo estoy... Con, con esta sensación de impotencia de querer también yo sentirme familiarizada hablamos de videojuegos hablamos de, de TikTok, por supuesto Red ¿no? sociales, sí. redes sociales en general entonces claro eh, para mí la relación entre sus iguales familiares mm, eso no tiene precio y ahora lo vemos en la casitura con la pandemia y demás de que bueno, cuanto menos contacto, mejor. Pero, ¿hasta qué punto? Vámonos al campo, a caminar, vámonos a compartir, a hacer otras cosas. Pero es esa sensación ¿no? de impotencia como, como docente, como madre, como educadora, como que tú dices, y, y, ¿y estaré haciendo lo correcto? O por lo menos me voy a la cama a veces y, y con esa incertidumbre y como con un mal cuerpo ¿sabes? con de cuerpo y ¿por qué me siento así? Yo te escuchaba ahora a y mi hija mayor es más chiquitita, tiene 7 años, pero un día le decía ¿pero para qué quieres un móvil? y ella me decía, pues mamá, para usarlo, ¿para qué lo voy a querer, no? Y claro, yo te escuchaba y decía, ya no es solo el momento en el que se lo compramos, es el momento en el que comienzan a usarlo porque muchas veces sin ellas tener su propio teléfono, hacen uso del de mamá, del de papá o del de la abuela. Eh, a veces yo me veo, y, y, y cuando me voy para la cama pues también me lo a mover, es de decir, eh, ha habido momentos en los que he dicho, voy a apartar el teléfono en otra habitación, porque si el teléfono está en la misma habitación en la que estoy con mis hijas, me salta un correo electrónico del trabajo. En momentos en los que estamos, un docente eh, está muy volcado en, en lo que es el correo electrónico, en lo que es la plataforma educativa, Además, el, el, el, los estudiantes andan más perdidos y parece ser que tienes que estar más conectado, ¿no? que has ido por la mañana de las clases y pero que por la tarde te consultan, te buscan, saben un poquito que, que estás pendiente. Y entonces, claro, yo me planteo, no, mi hija no tiene teléfono actualmente, pero ve el uso que hace su padre o su madre del teléfono. Ahí yo vez agradezco un a mi marido, es una persona súper consciente con este tema, en el que a, a menudo me llama a mí la atención y dice, cuidado, fíjate el modelo que le estás dando a las niñas, si tú dentro de unos años les vas a pedir que no usen el teléfono en tu presencia, reduce el uso que tú haces en la presencia de las niñas. Y por eso de, de a veces sacarlo de la habitación, porque es que si está en la misma habitación es como un impulso espontáneo, no controlado, que te ves en la, en, en la inercia y a veces dices pero es que lo he cogido, cuántas veces lo he cogido esta tarde, ¿no? Sí. Y me preocupaba incluso cuando las niñas eran más pequeñas porque yo decía ¿Cuánto pude disfrutar yo la maternidad con mi niña chiquitita sin teléfono? Pues, y cuando me viene la segunda maternidad, y a veces daba el pecho con el teléfono ahí, yo decía, pero qué locura es esta, por favor, este bebé necesita contacto ocular, este bebé necesita que yo le diga cositas, y, y, y su mamá ahora pues está con conversaciones, que a veces eran de otras mamás, pero en, en, el, en el WhatsApp, y, y el reto yo creo que es la conciencia, ¿no? Es decir, la conciencia constante, porque ah. a veces hacemos el balance, al final del día ya se te han ido un montón de situaciones y, y yo estoy intentando en esa conciencia constante y el esfuerzo, porque al final, por una cosa o por otra, si no es un correo, es un whatsapp, si no porque la abuela está lejos en un momento de videoconferencia y cuando no propongo yo la videoconferencia nada porque niña me dicen, oye mamá, que no hablamos con la abuela, y hoy hay que llamar por videoconferencia. Encima la pequeña ya no le vale la, la llamada habitual, ya quiere ver la, la cara de la abuela, no, a ah, videoconferencia. Claro. Y además ella quiere, ya con tres añitos, tocar el botón de cortar, que claro. a veces también, bueno, primero te despides y luego cortas, ¿no? No vayas directamente a cortar. Claro. Entonces te escuchaba, Laura, y realmente es un esfuerzo y es un revisar constantemente hoy qué hice, con qué conciencia lo hice, y muchas veces hablamos de los videojuegos y dices si yo soy una persona porque pues en casa intento controlar ese escenario no tienen acceso a videojuegos y de repente viene mi madre a pasar unos días a casa y me encuentro a mi hija con el teléfono de la abuela jugando un videojuego en el teléfono que ha descubierto y dice mamá mira lo que tiene el teléfono de la abuela ¿no? y yo digo mira tú todo el esfuerzo de repente pues si a veces nos cuesta a los padres y con toda la formación y conciencia ya lo de los abuelos es como más complejo todavía, ¿no? Y claro, tengo que lanzar el mensaje porque eso, de repente está con mi madre digo, ¿Qué está, ¿no? sí. y digo que calladas están, ¿no? Si que calladas están y hasta la abuela ya les ha dejado el teléfono, están buscando vídeos en YouTube, la grande, la pequeña y yo en esa habitación y mamá, ¿tú sabes que lo el teléfono un poquito de control? No, le dejes a él, coge el cual. no, no, yo un poco estoy... Estás pendiente, estás ahí cosiendo, la niña está con el teléfono, de repente están jugando al videojuego. Entonces, pues eso, a veces no es que se lo cumples, es que el acceso uh -huh. está ahí. Me lo están poniendo muy fácil. Se lo están poniendo y masticadito. Y, y, y, <risa> y, y me estoy mirando en dos espejos, básicamente. No, no voy a, a reiterar porque no me identifico al 100%. También estoy en la misma etapa con niñas eh, pequeñas. Me pasan cosas muy similares. Me eh, gustaría escribir un poquito más el, el, el, el, el, esa duda que planteaba de cuándo es el momento adecuado del móvil eh, en relación a la presión social, ¿vale? porque creo que es fundamental cuando hablamos de conciencia, como dice María José, eh, para autorregularnos, para saber los tiempos, los momentos, las circunstancias adecuadas de uso, tanto del móvil como de videojuego, eh, el plantearnos en la perspectiva de la presión social, ¿no? Eso que a mí recurrentemente muchas veces me llega de es que no quiero que sea el único qué, es que no quiero que sea la última qué, porque no quiero que sea el bicho raro, cuando estamos hablando de adolescentes o de niños, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vemos? Hombre, yo este, lo que he eh, palpado por mi propia experiencia eh, que cuando hemos eh, decidido esto de, de, de la mayor tener su teléfono fue después del día del fin de curso y ella no recordaba ayer nos decía pero es que yo me sentí un bicho raro en el día del fin de curso cuando en su momento eh, estaba allí y mis amiguitas en aquel instante que el profe dice venga que llamen a la familia y yo no tenía mi teléfono para llamar a mi padre. Entonces, yo se lo puse clarito, pero vamos a ver. Tú has ido a un viaje de fin curso con tutores, tutoras, personas, responsables, que tú estabas bajo su tutela. ¿Qué me estás contando? Esos profe no tenían un, un... ¿A ti te faltó en algún momento hablar con mamá? No. Entiende, entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que trabajar, ¿no? ¿No? una vez más esa sensación que vale que la tienes pero te puedes callar yo creo que desde el punto sabio de, de, de decir dale la vuelta no, no, le das la vuelta pues. tú mmm, no tienes por qué sentirte bicho raro creo que es un trabajo interior que nos tenemos que hacer eh, primero nosotros y, y luego seguir por ello pero que es cierto nos hemos visto en la tesitura todos ahora con la pandemia eh, desde casa, que yo soy anti, anti redes sociales y todo esto. Entonces es como, ahora ponte, ponte porque el bicho raro soy yo. Me siento bicho raro yo. Eh, pero estamos aprendiendo. Pero sí es cierto que lo que no permito, lo que no quiero, que me lo sigo trabajando diariamente. Es eso, no tiene por qué sentirte bichorrano porque no tengas un teléfono, mi hija, o porque no tengas el videojuego de turno. Creo que es una historia personal que nos tenemos que hacer para poder llegar a ello. Entonces, en esa estoy, sinceramente. ¿Y en tu caso ¿cómo es Hablaste un momento y, y Naira, por ejemplo, con siete añitos, ella ya. Eh, con esa presión social, pregunta ¿y las primas cuándo tuvieron teléfono? ¿y a mí cuándo me lo vas a comprar? entonces ella está intentando ya captar información de si mis primas lo tuvieron en tal momento no, pues yo también y, y si mis compañeras de trabajo, lo tuvi, eh, perdón si mis compañeras de colegio lo tuvieran yo también y un poco yo de momento intento lanzarle la idea de bueno, lo tendrás en el momento que sea necesario e imprescindible porque en estos momentos para ti no es una cuestión necesaria ni imprescindible eh, mencionabas antes el tema de, de la pandemia, yo en la pandemia, en lo que fue la parte de confinamiento, lo pasé muy mal porque esa realidad en la que los docentes nos vimos teletrabajando claro. y teníamos a los niños en casa eh, el, el uso que hicieron mis hijas de pantalla en ese momento fue mmm, desproporcional y se multiplicó por mil porque somos una familia un poquito que cuida mucho de esos tiempos y de repente nos encontramos mi pareja y yo, algo docentes, teniendo que atender una plataforma de videoconferencia y claro, es que tiene una capacidad de secuestro, de autución una pantalla de YouTube y un videojuego. Si sí. dejas una pantalla de YouTube y te olvidas de que hay niños en casa. Entonces, claro, de, tristemente, era como la, la niñera tecnológica, la tablet, ¿no? Sí. Porque para nosotros poder hacer una videoconferencia concentrada con nuestros alumnos, teníamos que dejar una tableta a cada niño y, y a una distancia que ver, dependía de las condiciones... Y yo solo viví mal porque, porque generó también una, una, un enganche, una adicción que luego tuvimos que trabajar con mucha conciencia, con mucho tiempo, el desenganche para decir esto es porque papá y mamá tienen que trabajar, sí. pero ya estaba esa rutina de ahora trabajas y me das la tarde, Sobre todo la pequeña, porque la mayor lo podía entender un poquito más. Entonces, bueno, por volver a, al tema del momento, eh, yo creo que antes decías algo importante, cada niño cada niña es diferente, cada familia es distinta, y, y creo que es importante que, que los niños y las niñas entiendan esto, es decir, no porque lo tenga tu prima tú lo vas a tener, no porque lo tenga tu amiga tú lo vas a tener. Eh, está claro que te está hablando alguien que lo tiene, eh, porque sería distinto si, si yo te dijera mamá no lo tiene y tú vas a esperar, pero es que mamá lo tiene, lo usa, a veces lo abusa, papá lo tiene, pero el mensaje yo creo que sí que es cuando realmente eh, haya una razón imprescindible de uso. A mí me da pena la interacción a la que han llegado los jóvenes ahora en esas edades adolescentes donde se dispara la interacción digital, de móvil y, y, y, y, y vamos, decae totalmente la interacción de, de, de charla, de conversación. He hecho un montón de menos esos paseos por los parques donde veías a los jóvenes interactuando de verdad, conversando y es tan triste ahora Verlos en los barcos, cinco juntos y cada uno con su teléfono, o verlos en una cena y ver que no están entre ellos, que están con el teléfono. Sí. Entonces, claro, cuando tú ves eso, lo que intentas es, oye, pues que mi hija, eh, en la medida de lo posible, eh, no se vea atucida, secuestrada por un teléfono y metida muy en una, un ámbito de vida digital, perdiéndose, como bien decías antes, una salida al campo, otro tipo de interacción y, y quizás en, en, a lo que tendemos o, o lo que hemos encontrado en casa es, vale, todo tiene su tiempo, vale claro. eh, el tiempo de las pantallas será un ratito el fin de semana y teniendo un poquito la supervisión de que te aporte algo interesante, porque también pues lo no hablamos con ellas, es que a veces si lo que vas a escuchar son palabras feas y tú vas a repetir luego esas palabras feas, mm, ese tipo de contenidos no. Yo con la mayor también le digo, si lo que vas a estar escuchando es publicidad de juguetes y de cómo te venden un juguete, ten en cuenta que ahí te están vendiendo muchas cosas y que mamá no te deja la tablet para que te coman la cabeza a ver qué te venden. Entonces ella ya, mamá, esto es publicidad, esto no, no. Eso ya sabes que no, te lo dejo para un cuento, te lo dejo para una canción, te lo dejo para... y con la pequeña pues lo mismo, si, si pago el precio de la pantalla, por pues lo menos que hay un mensaje de hábitos saludables, alimentación saludable, buen trato con amigos... <risa> Pero claro, eso requiere presencia y, y, y a veces sabemos que lo que hacemos es lo contrario. Te dejo un poco la pantallita porque mientras eh, lleno el lavavajillas, arreglo la casa, atiendo el ordenador, atiendo la tarea. Y, y bueno, pues ahí muchas veces yo incluso pues lo comparto con mi pareja y digo, checho, a veces es que es increíble, sabemos lo que hay lo conocemos en la teoría sí. y caemos en, en, en la práctica, en equivocarnos todos los días, de una manera que yo antes también digo, y esto con una mínima conciencia. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa con otras familias que a lo mejor no han tenido la oportunidad de conocer? Y, y, y me imagino que son niños, pues lo vemos en los centros escolares, o sea, cada vez esos tiempos de atención son menores porque la multipantalla y la multitarea nos hace saltar constantemente de una cosa a otra sí. y, y, y te cuesta tener a una clase con la atención sostenida en un momento y, y los tiempos para ellos son súper inmediatos y enseguida le he puesto un correo y no me lo has contestado sí. y yo ya me veo trabajando con ellos y digo, oye, eh, la parte digital es una ayuda pero cuidadito que hay unas horas para sí. preguntar y unas horas para contestar y una paciencia y yo recibo muchos correos y ustedes tienen que saber que esto no es 24 horas, 7 días a la semana. Entonces yo creo que la idea viene por ahí es decir, yo creo que, que tienen que percibir que hay un ratito de pantalla, que si lo hacemos con cuidado y si lo hacemos con sentido, también es importante que, que, que manejen ese acceso y no se vean totalmente bichorrados y sin saber qué es eso. creo que yo siempre digo que no es prohibirlo no retirar, sino sí. acompañar, ayudar, controlar, sí. pero que también sobre todo tienen que ser, y, y ahí a veces yo pido ayuda a mis hijas, fíjate, les digo, si estoy con el teléfono me lo dicen. Y a veces me gusta cuando me dicen, mamá, que estás enganchada con el teléfono, quítala. Sí. Y a veces las necesito ayudándome porque yo puedo caer en, en, en, ese, en esa, esa dinámica. Esa dinámica. Y a mí me encanta cuando la pequeña de tres años me dice, vas a jugar conmigo, pero móvil no. Muy bien. Y le digo, fantástico, voy a dejar el móvil allí, voy a jugar un ratito contigo. Qué o a veces. Qué grandes mm. maestros, a veces también. Sí, sí, sí. Cuando, cuando nos, cuando nos cuando nos manifestamos como vulnerables también y que intentamos damos ese de ¿vale? que nosotros también nos equivocamos, ¿no? Porque creo que eso ayuda muchísimo. Les repito, pero lo están haciendo muy fácil. A mí, yo recataría una cosilla en la vida también. Y es que. Um, en relación a esta, cuál es el, el, el, el momento adecuado para, para iniciarse en este videojuego, para tener su móvil propio, las circunstancias de la presión social, eh, hasta qué punto no estamos demasiado centrados en las pautas que damos a nuestro propio hijo, hija, y, y no intentamos hacer un poco más de tribu entre padres. Me explico, en muy pocos años se ha instalado esta, esta cultura de por poner un ejemplo concreto primera comunión primer móvil yo creo no sé, díganme ustedes pero yo creo que estas mismas dudas que ustedes eh, sienten las tienen muchísimos más padres de los que nos imaginamos, sin embargo esa presión social aunque tenga estas dudas, al final termina pasando por el ala y yo sé que no es el momento probablemente que tienen solamente nueve años que el uso que le pagan a dar como soy consciente de los beneficios pero también de los muchísimos riesgos va a estar muy muy muy restringido que probablemente con que usen el mío en el ratito para el uso que yo quiero que, que le dé va a ser más que suficiente sin embargo esa presión social y esa falta de contacto y de hacer tribu con otros padres nos lo pone mucho más difícil y en la medida en que mi hijo es el único y no es el de los del 50% que sí o de los del 50% que no pues me lo pone más difícil todavía, ¿no? Eh, no sé cómo lo ven ustedes, pero me parece que estamos demasiado centrados en, en lo intrafamiliar y, y esa falta de conversación con otros padres, de hacer alianza con otros padres, esa perspectiva un poco de, de generar sinergia para, eh, en la medida de lo posible, congeniar en las mismas pautas, que, que son más o menos genéricas para todos, que son, no son nada del otro mundo, sobre todo cuando hablamos de niños y de yo yo falta un poquito más de, de encuentro, ¿no? de, de acuerdo entre padres. Y ustedes que lo viven también como docentes, entiendo que a nivel escolar también les facilitaría mucho más las cosas. No sé cómo ven. Hombre, yo eh, con respecto a ser tribu, mmm, lo he intentado sinceramente. Eh, ¿Por qué razón? Por el, te pongo un ejemplo claro. Eh, las amiguitas vienen a casa, ahora mucho menos, pero bueno, que desde el minuto cero cuando llegan a casa las madres son las primeras que me dicen, te agradezco tanto, tanto, tanto de que tengas en tu casa eh, la, un poco las pautas, ¿no? Yo les digo el aparcamiento, aparcamos, aparcamos teléfono, y vamos a convivir, ¿no? A que vinieron a casa. Pues a esto, a disfrutar, a compartir, porque es que de nada me vale que haya venido tu amiguita María, tu amiguita Daniela, la que cada una coge un teléfono, o tú el de mami, ¿no? Aparcamos teléfono. Entonces, aparcamos teléfono. Los padres me lo agradecen con tu alma. Pero después, lo primero que me comentan es, yo no sé cómo lo haces, y, y, y es que, ¿de verdad que te hacen un caso? Nena, pero como que un caso. Si es que al final es lo que tú comentabas antes. Vamos a interactuar. Vamos a ser el partícipe de hacer cosas. No es esto, ¿no? Lo que tú comentas. Solo vamos a, a prohibir o a estar atentos a... No. Vamos a hacer cosas. Ay, pues sí, pues venga, chiquilla. Vamos a, a preparar una tarta o vamos a, a jugar para allí. Yo qué sé. Es como esta sensación que tienes a veces con los padres de, de, de, de los más allegados, ¿no? Por lo que tú hijas al final tienes más afinidad, que nunca lo pensaste de que iba a tener afinidad con el hijo de aquella amiga tuya que en un momento dado la ves de esos laires. Y, y, y claro, este, yo el consejo que le doy es chiquilla, porque cuando la mía, vaya a tu casa, como mínimo lo mismo vamos a intentar esto ¿no? aparcamiento de teléfono pues estamos en típica fiestita, cumpleaños a los adultos también, aparcamiento de teléfono de adultos y aparcamiento de teléfono de niños por lo mismo por lo que tú dices, esta TV pues señores, si lo tenemos tan claro y lo estamos viendo más claro que nunca pues vamos a intentarlo entre todos pero es eh, el, el, el punto de implicación que Luego de puertas adentro, ¿no? Lo, lo que cada uno sabe lo que tiene, como siempre se ha dicho Rubio, eh, es como realmente lo haces, realmente te paras, observas, te, te, para, observa, te ocupas, no te preocupes tanto, ocúpate más. Ese es el punto, que, que sí, lo comparto total, lo clarísimo. De verdad que te reconozco esa norma de casa y te la lavo, y me, me parece fantástico que haya madres que hagan eso y, y que estén Ay, qué contagiando qué. un positivo a otras mm, madres. Mm. La propuesta de hacer tribu me parece ideal, pero siento ser un poquito, un poco optimista con ella, ¿no? porque creo que entramos en, en, en cultura familiar, en que eh, a menudo las familias vamos a un ritmo en el que a veces te vas dejando llevar y, y no, no, no cobras conciencia de, de procesos que son importantes, de cuestiones que son importantes, de normas, de convivencia que son importantes y que para generar quizá esa, esa necesidad de tribu y de ir todos a una tenemos que compartir visión y a veces es difícil compartir sí, visión no. en esa tribu porque de repente hay quien los ve, quien no los ve, quien los ve más, quien los ve menos, y sabemos que estos son temas pues, culturales y que, que requieren eh, un trabajo que, que hay familias que están dispuestas a hacer y que otras están dispuestas a criticar más que hacer. Entonces, pues, creo que sería ideal que pudiéramos funcionar en, en tribu, en comunidad. Quizás la sociedad tendría que propiciar más con campañas, en redes, en... En televisión, encuentros en centros educativos, es este tipo de, de objetivo, porque a veces nos tienen que hacer parar, y nos tienen que reunir y, y nos tienen que lanzar el mensaje para que lo agarremos en grupo. Si no, yo creo que... ...entramos un poquito también en ahí... ...tú me vas a decir a mí lo que yo hago en mi casa... ...lo que hago con mi hijo... ...y, y, y lo que tú haces va a ser mejor que lo que yo hago... ...o sea, a veces sí. tristemente... Sí. ...a veces entramos en, en, en esta crítica... ¿no? Sí, sí. Y, ...y creo que sería algo fantástico... ...pero que tendría que venir acompañado de... ...de, de una conciencia a muchos niveles... Sí, ...y bien. que la sociedad... ...posiblemente por aspectos económicos... ...está trabajando lo contrario... Sí. ...nos aletarga... ...y nos intenta desconectar... ...conectados... Más que trabajar en una conexión diferente, ¿no? porque, pues eso, ya vemos lo que es utilizar un teléfono, ¿no? es, que es la cantidad de datos que están sacando de nosotros, el incentivo de consumo, el, el cómo te están ya. Entonces, claro, hay tanto negocio metido ahí que yo creo que las campañas como la Dirich en el pantallómetro se hacen pequeñas contra los gigantes, con las que, con, contra los que compiten, ¿no? Entonces, pues sería una tribu fantástica, pero a veces esas campañas de televisión, con esas causas, esos mensajes, creo que deberíamos de ir todos a tribu, pero en muchos lugares, lugar. desde muchos sectores y empujando mucho para que eso sucediera. Yo, David, creo que lo que está claro es que se nos ha dado un teléfono eh, que ha invadido nuestras vidas de pocos años para acá, y lo que está faltando es la educación en el uso del teléfono de padres, de abuelos, de chicos y luego en las clases se ve como ellos restan totalmente la importancia no, no, si yo te escucho pero estoy aquí sí, sí. mira perdona si estás con el teléfono es que no escuchas y, y es obvio pero les cuesta un montón separarse de, de ese teléfono y de y estar pendiente de lo que pasa fuera de la clase cuando están en la clase y a veces digo, es que el tiempo perdido están aquí, no se han enterado porque están con los de fuera pero luego entonces, es una gran idea la de la tribu, pero a veces también, déjame decirlo, David, yo siento una frustración con nuestros currículos escolares, es decir, ¿pero por qué no los currículos escolares no…? Es verdad que está la competencia digital, ¿vale?, y es verdad que está la autonomía personal, y es verdad que está la competencia social y cívica, pero lo que está faltando realmente es que el currículum tenga esa, esa, esa asignatura, tenga ese módulo que entre de lleno. ...al uso de la tecnología, a sí. la seguridad en las redes... ...y ahí yo pues, reclamó a las autoridades educativas... ¿no? ...empezando por el Ministerio de Educación de Madrid... ...siguiendo por, por las comunidades autónomas... ...esto que hace Richen no puede ser algo que venga Richen a ofrecer... ...de manera voluntaria, esto tiene que ser algo que esté curricularizado... ...que nos lo creamos de verdad y que estemos trabajando en las aulas... ...todos los días con conciencia, sí, sí. porque si no estamos intentando... ...con muy buena voluntad hacer cosas para que la tribu se active pero a la tribu para activarla hace falta un sí, poquito pero, más de respaldo. Por supuesto, evidentemente sí. tiene que ser cúmulo de, mucho, de muchas estrategias, no hay una fórmula mágica y sabemos que el comercio de datos a día de hoy, eh, las principales empresas que cotizan en bolsa a día de hoy eh, están compitiendo entre ellas por nuestro tiempo de atención, básicamente, de conexión a, a internet. Y, y ya hay mucha evidencia sobre esto, documentales, eh, la gente empieza a darse cuenta, sin embargo, el autorrego. no nos no, no sigue costando un, uh -huh. un pelín. Una cosita positiva que me ha sorprendido, yo al igual que, que Aroa, pues en casa intentamos ir de redes sociales de mucha conexión, pero últimamente hemos accedido a un sistema de estos de pantallas, de televisión, de películas, y de repente cuando yo vi en la esquinita ahí, nivel de violencia alto, uh -huh. palabras inadecuadas, dije, ay, esto sí que me gusta a mí, uh -huh. porque ahora ya eso que me está diciendo es esto que necesita la tribu y que necesitamos escuchar, vas a poner una película que ya no solo que sea no exacta para mayores de 7 años, es que además ya te están diciendo que hay violencia, que hay lenguaje inadecuado y cuando le estás dando el tip, estás accediendo a algo que se te ha informado, porque en otras ocasiones podemos decir, Uy, es que me sí. metí en esta película y no sabía pero sí. me ha sorprendido gratamente esa clasificación y esa información. A mí me llama mucho la atención, por, primero rescatarlo de lo que habla de, del currículo, porque ya cuando en los años 80 eh, había muchos autores que nos hablaban de introducir la pedagogía audiovisual en relación a la televisión y el impacto que tiene en la socialización de las personas, cuanto más con la puertas de tuerca que están habiendo hoy con las pantallas interactivas. ¿no? Y, y también me llama la atención un poco lo que, lo que comenta en relación a contenidos inadecuados para la edad, etc. porque nuestro día a día en centros escolares por ejemplo en relación a videojuegos sabemos que está en la orden del día la codificación PEGI que tipifica los videojuegos en función de los contenidos y de las edades yo un poco por trasladarles su, sus reflexiones eh, con adolescentes también un poco, uh -huh. lo que significa el mundo del videojuego para los chicos, qué beneficio, qué riesgo, uh -huh. eh, porque a nivel de, de contenidos inadecuados y de que te especifiquen exactamente que esto es adecuado para ti en función de la edad o, o del interés que tengas por el contenido que sea, oye, que cuando yo era niño y veía lo de los dos rombos en una película, mi padre enseguida me mandaba a la cama. Claro. Y era general, en sí. casi toda la familia. Sí. Yo eso no lo percibo en relación al uso de videojuegos a día de hoy. De hecho, vamos por clases de quinto, sexto de primaria, donde chavales juegan a videojuegos totalmente inadecuados para mayores de 18 años. Incluso nos encontramos en la secundaria de chavales que juegan a esos videojuegos con sus padres. Total, es que... Mmm... Y después lo sorprendente, muchas veces también eh, que juegan con, con personas que realmente no saben si son o no son, si tienen o no tienen una edad a la par más o menos con la de él o con la de ella. Entonces, claro, ese vocabulario es como, no lo que hablamos en la calle, Tú estás más tranquila cuando ves que tu hija está jugando con sus iguales, no con una persona de 40 años. Entonces, si me estás diciendo que no sabes realmente quién está detrás de esa auricular con el que tu hijo está compartiendo, es como que se nos va, se nos va, se nos va de las manos y... Y, y es la impotencia a la que luego están llegando muchos padres, porque... Yo, por la parte que me toca, no, no comparto tanto... Igual lo que es el, el, la interacción del videojuego en sí, de mis hijas con sus amiguitas. Pero sí tengo círculos cercanos en los que hasta mis propias hijas me dicen muchas veces que le ha cambiado mucho el carácter a este amiguito. O, ¿Entiendes? Entonces, ¿puedo llegar a pensar de, de lo que tú dices? Ya tanto el que si el padre o la madre lo está compartiendo, ese juego que no está nada adecuado, y que tú dices, los conejos contra las escopetas, porque que al final, que hace un docente? ¿Entiendes? Cuando estás viendo que desde casa mmm, no hay una respuesta, pero porque tampoco ellos la, la están cogiendo el sartén por el mango. Es como mmm, súper difícil, ¿no? Porque al final lo es, este, no quiere hacer lo mejor que puede pero falta esta, esta tribu, ¿no? Esa abuela, ese abuelo. Que se sentaba en el y hablaba con sus nietos, cómo te fue el día que hiciste, que no hiciste, compartimos. No, no estás compartiendo con nadie, con, igual que ni siquiera sabes quién es, ni deja de ser. Entonces, yo sinceramente es como doy palo que ciego, ¿no? Cuando me hace este tipo de preguntas o planteas eh, esta pregunta, es como me queda mucho por aprender, ¿eh? Y sí, claro, claro, claro. y yo he hecho de menos esas campañas quizás de impacto de la DGT donde te está diciendo, oye, que conduces y, y mueres, una pues, campaña de impacto visual donde te digan, si tu hijo consume este tipo de violencia en videojuegos, no te extrañe después de que la practique en su entorno, sea con compañeros, sea en entorno familiar, pues he hecho de menos campañas de impacto donde a familias que no les haya dado por pensar en ese tipo de, de relación ¿Sí? las puedan eh, de momento descubrir, ¿no? Porque a veces yo quiero pensar que hay mucho desconocimiento, mucho para aprender, mucho por desaprender también por pues, sí, de cosas es que natural. hemos aprendido erróneamente. Es verdad. Y, y esas campañas no nos ayudarían. A veces intento preguntarme ¿qué es lo que genera esa adicción, esa atracción en el videojuego? ¿Es lo prohibido? ¿Es esa agresividad que tú no puedes eh, desfogar a nivel real, que es la puedas bien. ejercer a nivel mm. virtual? Pero me preocupa muchísimo que no haya un mensaje al lado de esa violencia diciendo pero te estás dando cuenta de qué está provocando ese juego, el daño que genera ese juego y, y cómo diluimos la empatía, diluimos el dolor, normalizamos situaciones de violencia y después nos extrañamos de que los jóvenes reaccionen violentamente de, de situaciones de, de violencia pero es que están consumiendo un nivel de violencia visual que, que después no nos sorprendamos de, de que la ejerzan, ¿no? Y a veces a mí me gustaría decir, ¿cómo no podemos estar en esa liga pero desde otro tipo de videojuego? Es decir, estamos necesitando canalizar talentos científicos, matemáticos en los chicos y a mí no hay ninguna empresa con un mínimo concepto de la educación, un mínimo concepto de la acción social para generar un juego educativo que enganche a los chicos pero que esté... Eh, trabajando con fórmulas químicas, buscando la sí. vacuna para el COVID, ah, en un room de ayuda entre iguales. Yo a veces digo, porque hay tanto de lo oscuro y falta un poquito de luz y de buen trato y del videojuego en el que realmente... Porque yo quiero pensar que también hay chicos que se sentirían atraídos por ese tipo de, de sí, cuestiones sí, y, sí. y por lo que sea que triunfa eh, eh, sí. la violencia. Y hay, y hay y alternativas. También más educativas en la línea de lo que plantea, al igual que también hay mucha evidencia del impacto negativo de lo que estás hablando de los contenidos inadecuados. Otra cosa es cuánto divisible es, porque mi percepción es que sí que se promociona muchísimo en televisión, en prensa, en internet, en las redes sociales los beneficios de videojuego en general. Se uh -huh. habla muchísimo, de hecho, se, se integra entre los chavales la profesionalización. O sea, sí, yo sí. quiero ser. Sí. Eh, lo cual no me parece mal, para nada. Uh -huh. Pero que un niño desde niño, algo que tiene que tener con una oficial, ya lo esté visualizando como que es su futuro profesional, mmm, sí me asusta. Yo pienso en mis hijos pequeños y, y me asusta. Y luego, por otro lado, eh, ¿cuánto se invierte en, en otro tipo de videojuegos que sabemos que no es recursos fáciles? porque además el mundo del videojuego a día de hoy genera más dinero que la música y el cine juntos. Hay acontecimientos relacionados con el videojuego por todo el mundo, no me parece mal, hay que entender la realidad como es. Pero las alternativas más constructivas de favorecer la creatividad entre los chavales, la cooperación, la solidaridad, eh, se echan en falta. ¿vale? Yo creo que vamos súper bien, ¿vale? si quieren ahora comentamos una cosita más, pero me gustaría decirles una cosa. ¿vale? Eh, ¿Alguna de las dos tiene alguien cercano que juega videojuegos? Sí, sí, yo sé. Como adolescente y tal, pues vamos a hacer una cosa. El pantallómetro, hemos sacado el reto número uno y el reto número dos. María José va a contestar el test del reto número uno sobre el móvil y vas a contestar el test poniéndote en la piel de esa persona que es adolescente, vale. como si fuese él, vas vale. a contestar el de videojuegos. Como si fuese él. Exacto. Vale. Eh, es sencillo, respuesta de sí o no, en general, Ajá. si es un punto, no, es cero punto, y yo cuantifico el total de puntos que tengo y luego veo el resultado que está detrás. Eh, esto es una simulación, yo me pongo la un adolescente. No, en el caso tuyo vas a hacer el móvil, lo vas a hacer a no Esta pregunto. soy yo, ¿A yo? ¿A o sea, no lo hago, no. ¿Lo hago? Vale, yo realizo. Vale. Me gusta esto de no llevar peor de lo que crees. En tu caso? <ríe> ¿Qué puntuación te salió? Cuatro. Ah, bueno. Estás ahí rayando, estás en la media, ¿no? Sí, pero <risa> los ecuadores son peligrosos. <risa> si bajo la hoja, Claro. Pero precisamente como abuso del móvil, estoy notando que la vista también lo está notando. se perjudica, entonces la letra pequeñita es como que pues ves, muchas horas de pantalla. Sí, ¿no? Siete. ¡Wow! Es que si, si me pongo las pieles así. Sí, sí, sí. Bueno, sí. El, el Cada reto del pantallómetro, eh, tras autodiagnosticarte, te propone un, un, una propuesta de cambio conductual, eh, una serie de pautas durante una semana interesante que nos lo apliquemos personalmente y que lo apliquemos dentro de nuestro entorno familiar para que no seamos los lo únicos ¿vale? eh, es el cierre de cada uno de los, de los retos eh, que uno intente a, con una serie de pautas que pueden ver ustedes en el pantalla, uh -huh. intentar hacer un pequeño cambio conductual pequeño o grande en función de la puntuación que, que haya obtenido ¿vale? Vale. no son... Eh, cambios contuales nada del otro mundo, son cosas bastante coherentes y razonables. Eh, la cuestión es lo que ustedes planteaban al principio, ¿no? ser más consciente de la atención plena, ¿no? de, de cómo me comporto, cómo interacciono con las pantallas yo en mi día a día. Y bueno, es una pequeña estrategia que hemos ideado para ayudar un poco a, a que todos como sociedad tengamos conciencia un poco de, de esta historia. ¿Algo que les haya sorprendido? Pues felicidades por el pantallómetro. Me la ¿No? puedo llevar para trabajar más con los alumnos en clase ¿O lo de redes sociales. No, no, no, no este es el que yo necesito más? más. Entonces yo creo que o YouTube o WhatsApp o Twitter suele ser abierto porque de momento no tengo todavía perfil ni de Instagram ni de Facebook. Pero intento a ver qué puedo localizar en YouTube o... ¿Me mandas algo por WhatsApp que se pueda abrir? Somos personas como Aroa y yo, que somos antirredes sociales. Y, no y no tiene Instagram, y no tiene Facebook, o el de Edición. Ah, ah, que, que, que, que además hay un otro vídeo curioso. Y lo tiene el, también el panel. No, no, exactamente, pues, está descargado de la propia entraremos pues, a exacto, a ah, el ah, pantalla. Entraremos a edición.org. Está ahí en, está en la pantalla de inicio. Lo verá ah. accesible ahora mismo. Pero bueno, que lo divulgan también un poquito. Y muchísimas gracias. Nada. Bueno, se nos ha ido el tiempo volando, se pone a enseñar. ¡Qué bueno! <risa> gracias a ti, Day, gracias a Iricha, porque la verdad no, es, sí, que es que es una wow. suerte contar con Iricha en el ¿no? sí, sí, sí. Pues nada, estamos en contacto y ya me están instando a la siguiente parte. <risa> <risa> <risa> bueno, pues, pues la verdad que se me pasó.